Seguimos en vivo y en directo en Twitchen a la buena gente que nos estáis viendo desde YouTube. Like si hay unas ganas locas de vernos en vivo y en directo en la Titan Desert. Falta un mes justo para la carrera y hoy primer entreno en vivo y en directo. Cada día salimos a entrenar de 2 a 6 de la tarde con este pedazo de modem en la espalda que pesa 4 kilos. La tortuga de bola de dragón. Así que a la de 3, a la de 2 y a la de 1, hoy nos toca ni más ni menos que 3 horitas de bici y luego a correrla. Like him si hay ganas de titanis. ¡Vamos! Posti Barcelona, madre mía, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el temita? Uy, uy, uy, uy, uy. La primavera ha llegado a la ciudad. Y no sabe lo bien que le sienta papá. Ahora nos vamos para el Wall Street Center, Motherfucker Beach, en the ghetto. Oh, oh. Y de ahí seguimos un poquito más. Y nos vamos para Munjuik. Ahora son las 6 y 22. Yo creo que podemos subir tres veces Munjuik hoy o cuatro. Hostia, el polen, eh, chaval. <risa> trato de arrancarlo, Carlos. Venga, vámonos para arriba. Aquí estamos pasando por los bomberos. Bomberos. ¿Qué? Entre bomberos no nos pisamos la manguera, eh. Aunque esté de Munchwick, uh, uh, uh, uh, uh. la marca en Bápari, uh, hostia. Venga, vamos a seguir dándole. Uh. Tú, os tengo que decir una cosa: ¿eh? ir en bici en llano llevando el modem casca relativamente. Ahora, hacer desnivel con el puto modem, cansa como la mara es que, Te pasaste el otro día con nosotros en un grupo de perú en el... Ah, sí, coño, que pues... estabais ahí animando. Uh -huh. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Un placer, Gracias. tío. ¿Aquí a visitar un poquito o qué? Sí, sí. Venga, Venga hasta luego, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Os gusta el plano este o no os gusta el plano este? Lo guapo sería llegar a tener una cámara 360 que la misma cámara te esté dando imagen frontal y luego por la parte de atrás de la cámara te esté dando la cara del jabalí y poner la cara un poquito más pequeña. La Titan Desert es una carrera de 600 kilómetros en el desierto del Sáhara que... Um, son seis etapas distintas, que cruzas dunas, que algunas de las etapas, bueno, no, todas las etapas, son, no están marcadas, son de orientación, a pesar de que sí que hay un track. Entonces tú puedes seguir, ir siguiendo el track en tu GPS, menos un día que no hay uh, track y que te dicen, bueno, más o menos te dan unas coordenadas y ahí tienes que ir orientándote si volteas las dunas, si las cruzas, si vas por el norte, por el sur, si vas por la frontera con Algeria o, o por donde vas. Este Todavía por aquí Soy el jabalí Me llaman Valentí Y estoy aquí A subir a Monchu y... Venga pantalón Pantalonética buena Bueno, mira Hoy en lugar de dar la vuelta por Miramar Como estamos haciendo cada día eh, Vamos a cruzar por el túnel Encaramos el ascenso El ascenso definitivo Hacia la ruta Que nos llevará A la gloria ölkästyli mun juoi. Vamos ya. Epa epa ola ola olla. Epa epa no ha venido Naiden, epa, epa, ya vamos para abajo, epa, epa, se acaba el entreno, epa, epa, y el viernes noche, epa, epa, se viene fiestuqui, epa, epa, con el DJ Pela, epa, epa, salimos a romperla, epa, epa, hola, hola, hola. Venga, uh, aquí hemos aprovechado que hay toda la zona de aparcamientos, que no hay nadie aparcado, con lo cual es como si hubiera un carril extra y como hay coches de autoescuela, pues puedes pasar por el carril extra para ir para abajo. Ya volvemos a estar en los bomberos. Ha sido un buen entrenillo, ha sido una buena salidita y ahora nos vamos para Kassen in the get right now and. La verdad es que hoy no estoy demasiado contento del entrenillo de bici, lo que pasa es que hemos salido demasiado tarde, pero... Pa, ¿hacemos una cosa? ¿Salimos a correr o qué? ¿Qué os parece? Calentada, guapa, tú. Javalinchi, tremenda tú. Mira, vamos a estrenar una camiseta para salir a correr. Es una de las camisetas de Actitud Ordai. Link aquí abajo. Subo el entreno de hoy. Guardar actividad. ¡Holo! Hostia, ya la, la he liado, ¿eh? ¿Me dais 10 minutos antes de que salgamos a correr o qué? Es que pensaba que no se nos había hecho tan tarde. ¿eh? carrera más dura del mundo, se trata de la Barclays Marathon y en 30 años solo la han terminado 14 corredores, 160 kilómetros en 40 horas, unos 20.000 metros de desnivel y hay que encontrar la ruta con la única ayuda de un mapa y una brújula hay que dar 5 vueltas a una montaña pasando por los puntos que marca el organizador que deja una página de libro en cada punto que cada participante debe recoger para demostrar que pasó por ahí, la mayoría de participantes se pierden o se retiran desesperados al no poder completar el desnivel de subir dos veces el Everest, venga ese like y ese comentario si os gustaría que la corrieran, venga va, vamos a subir esta tiktok deportes hashtag correr venga listos pues esto así vale yo creo que ya lo tenemos no bueno ya está sortiendo en directo de momento te has es un crack de verdad. muy buena feina tío gracias Estoy corriendo contigo, grande, grande, grande. Bueno, nos están quedando unos directos como bastante entretenidos, ¿no? Vamos a bajar un momentico a la playa. Oh. Uf. Hombre, esto sí que son cosas mágicas de Barcelona, ¿eh? Un baño, no, hombre, no, ahora un baño no. Hace... Ahora pega... Para hacer un baño ahora pega rasca, ¿eh? O sea, muchas subs tendrían que caer ahora para hacer un baño... Y la verdad es que yo creo que ni así, eh Mira, mira, hostia, día guapo, eh ¿Te bañas con 20 subs? Sí, sí, ya lo he dicho Hostia, ojo, cuidado Mielo china ha tirado la primera, me cago en Dena La he liao, tío, la he liao No, seis Hostia, faltan cuatro La Mara que me va a parir No, faltan tres Hostia, llegamos, eh Hostia, llegamos, eh Nos quitamos esto Nos quitamos esto, volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del río, esas, esas, esas pelotas que hay aquí se meterán para dentro y con el frío del agua, esas, jabalí, esas no volverán. Vamos para allá, Gustavo Adolfo Biker, 3, 2, 1. ¡Hostia, tiene rasca! Rasca, loco. Tremenda tula se manda al jabalí. Aquí el agua es más fría, atlántico, pero es espuma de champán, no, no, telita, eh. Se te ha congelado la única neurona que tenías, qué rico el mar. Cuán tens fins a casa? Tres kilómetros. Bueno, vais, vais a ver ahora cómo se saca uno una foto para el Instagram del día en vivo y en directo, Es eh? que somos Instagramers, loco. Eh, eh. Epa epa, epa, epa, epa, epa, epa Epa, epa, epa Uh, uh, uh, hasta Uh, uh, uh Uh, oh, uh, uh A la de tres, a la de dos Oh, oh, uh oh, Hostia oh. oh, puta que hasta freno La maraca, que me va Uh, uh, uh, uy, uy, uy. Ay, A ver quién encuentra los huevos ahora Ahí ya tenemos videíso para Instagram Y ahora sí Nos vamos otra vez a la duchita y nos ponemos las zapatillas uh, y nos vamos para casa. Habría que terminar el directo en algún momento, ¿no? No cortes que ya tengo a los niños dormidos. <risa> ¿A ver aquí los clips populares? <risa> ¡Ojo, cuidado! Una ¡Epa! ¡No, que una polla gratis! <risa> <risa> eh, ¡Hostia, y espera! ¿Esto es de la ducha de ayer? Uy... Love is in the air... Everywhere you're looking around... Hostia, qué mierda... Que me he dejado el jabón fuera... Espérate... Cullones... Espérate que... Ahora me he dejado... Me he dejado el jabón fuera... Digo, a ver si... Uy, uy, uy, uy... Uy... Uy... Uy... Uy... Ojo que en el plano este, detrás este. de las cámaras se ha visto una toalla pajas en el suelo... No, no, las... las... las pajas... Las hago con papel... ¿no? <risa> Esta, la de aquí es la de... Mira, esta que tenemos aquí es la de la de la bici, la del sudor de la bici. Normalmente yo las pajas, como todo queda muy pegajoso, soy más de papel, papel de cocina. zapatillas um, <risa> por allí <aquí. risa> Vamos a mandarle una raita a Siro y todo el mundo a decirle Siro, Valentí te está esperando en el Club Pétalos que dice que no llega. Mañana, 12 de la mañana, nos vemos en directo entrenando en vivo y en directo. Todos a decirles, Siro, el jabalí te está esperando en el club Pétalos, eh, vente para allá. ¡Grande! ¡Grande, grande, grande, grande, grande!